En videos anteriores ya te mostré varias películas románticas y enfermas. Gente enamorándose de muertos, relaciones violentas y noviazgos que se construyeron a base de patrañas. Patrañas. Acá te voy a mostrar a Brad Pitt enamorándose de la novia de su hermano muerto, a un tipo enamorándose del espíritu de una chica en coma y literalmente la historia de amor más enferma del cine moderno. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, tres películas románticas. ¡Empiezo! Leyendas de pasión Es una, una historia preciosísima Esta es la historia del joven Samuel Que se le ve en cara conocida es porque vivieron ET Es el pequeño Elliot Él vuelve a su casa muy contento porque tiene novia La joven y bella Susana Se la presenta a su padre, Anthony Hopkins, ¿Qué tal? Acá mi novia, mi viejo ¿Cómo estás bien? Se la presenta a su hermano que se llama Alfredo ¿Qué tal? Mi novia, mi hermano Alfred ¿Cómo estás bien? Y hasta acá todo ¿Bien? ¿Bien? El problema aparece cuando Samuel le presenta a Susana a su hermano más grande. Necesito hacerte el amor. Sí, el mismísimo Brad Pitt. Me estoy comiendo esto y, y existe héroe. La cosa es que Susana y Brad Pitt se enamoran. ¡Respétame! soy la mujer de tu hermano. Igual se la aguantan y no dicen nada y son todos felices en la casa de Sir Anthony Hawkins. Tanto Anthony como los tres hermanos, como Susana, como la pequeña Isabel que es una ahí de sus empleadas. <risa> The same picture. Todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque estalla la Primera Guerra Mundial. Todo del mundo corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Los tres hermanos se van a la guerra dejando a Susana sola en la casa, en el medio de la nada, con el viejo y los empleados. Pobre mena. Igual la peor parte se la lleva Samuel. Porque muere en la guerra. ¡Qué cagada! Y Brad Pitt está re triste. Imagínate, no pudo salvar a su hermano y hace lo que cualquier hermano haría en su lugar: arrancarle el corazón al cadáver, cocinarlo y pintarse la cara con sangre. Y así, re enojado, ¡Uy, mira la cara de enojado que tiene Brad Pitt! Un actor fantástico. Se va a matar soldados. Finalizada la guerra, Alfred vuelve para la casa con el cadáver de Samuel y Susana re contenta. Imagínate, se sacó el pibe encima y quedó libre para Brad Pitt. Pero hay otro problema. I'm in love with you. La concha de la loca. Sí, Alfred está enamorado de ella y se lo confiesa en la tumba de su hermano muerto. Viejo, un código te pido. No seas eso, de mierda. Igual Susana solo tiene un hombre en la cabeza, Brad Pitt, que vuelve de la guerra como él solo sabe hacerlo, cabalgando por el horizonte con su melena rubia al viento. Necesito hacerte el amor. Entonces Alfred, que sabe que no tiene competencia con Brad Pitt, se va a trabajar a la City. El caballero de Samuel no se terminó de enfriar que Brad Pitt y Susana empiezan una relación. Andan a caballo, acarician la coneja, se bañan y cazan osos. Ah, Brad Pitt tiene todo un mambo místico y con el oso porque los chicos se pelearon y ya no tienen una, una conexión mágica, no sé. Todo muy lindo. Pero Brad está deprimido Deprimido y re violento Ah, y está re traumado y casi la cuchilla a Susana Cuidado, eh Cuidado Entonces se va a la mierda Abandonando a Susana y dejándola sola de nuevo Se va a ir a andar en barco Y a los meses le manda una carta a Susana Diciéndole que se case con otro tipo Porque lo de ellos se terminó Entonces Susana hace lo que cualquier mujer haría en su lugar Casarse con el hermano que le falta Con Ángel. Esto se puede entender únicamente con el corazón Y se van juntos a la City Elipsi Cuestión que al tiempo vuelve Brad Pitt de la misma forma de siempre Necesito hacerte el amor Ahí se desayuna con que su hermana se casó con el hermano Y también se desayuna con que Anthony Hopkins tuvo una embolia Sufrí una embolia Cuestión que como Susana está comprometida Brad Pitt se tiene que casar con otra mina Y la que está disponible es la pequeña Isabel Que ella no es ninguna pequeña Es una jovenzuela hecha y derecha Y pumba, se casan, se casan y tienen pibes en el medio hay todo un conflicto con la ley seca y el tráfico de alcohol Y parece que Alfred está metido ahí porque es medio un político corrupto Para lo único que sirve todo esto es para que Brad Pitt tenga un altarcado con la policía Y acá ocurre lo peor Isabel muere No! su cadáver no se termina de enfriar que Brad Pitt vuelve con Susana la puta madre, ¿Qué les cuesta tener códigos a esta familia, pero igual eso tampoco va a durar mucho porque Susana se suicida Un garronazo todo Muchos muertos Y más muertos hay Cuando Brad Pitt Mata a algunos policías Que estuvieron implicados En la muerte de Isabela La cosa va terminando Cuando los policía Va a buscar a Brad Pitt Para matarlo Y acá se da una escena Super tensa En cámara lenta Porque Anthony Hopkins Saca la escopeta Al mismo tiempo Que el policía Saca el arma Pero Anthony A pesar de tener Medio cuerpo Paralizado por la embolia Es más rápido Y pum Le mete un tiro Y pum Le mete un tiro Al otro policía El tercer policía Policía, el de bigotes le va a pegar un tiro a Anthony Hopkins, pero Brad Pitt se interpone al grito de ¡No, con mi viejo no! Y casi, casi, casi que lo mata Brad Pitt, pero ocurre un milagro, un milagro de Navidad. Sí, Alfred se hizo bueno y salvó a la familia. Así los pocos que quedan vivos de la familia se amigan y viven felices para siempre hasta que Brad Pitt, ya de grande, es asesinado por el oso con ese que tenía una conexión mágica. Probablemente una cosa sexual, ¿sabes? Siguiente película. Como si fuera cierto. Maravillosa historia, hermosísima, ¿no? Hoy... Esta es la historia de Rhys Wisterpool, una doctora que trabaja, trabaja, trabaja y trabaja y nunca tiene tiempo para citas. Un día trabaja como 30 horas seguidas y de ahí se va a una cita que le consiguió su hermana. Pero en el camino, ¡pum! Se la recontrapone contra un camión. Y así, Ruiz Witherspoon queda en coma. Por otro lado, es la historia de Mal Ruffalo, un tipo viudo que quiere encontrar un nuevo apartamento con un buen sillón. <risa> Por esas casualidades de la vida, o quizás sea magia, o quizás sea un milagro de navidad, se le pega un papel en la cara. El papel es el aviso de alquiler de un departamento. Mar Rúfalo va para allá, le gusta y lo alquila. ¿Quieren saber cómo se relaciona la historia de Riz, por y Mar Rúfalo? Sí, obvio, obvio. Bueno, ese es el departamento de Riz, que como está en coma, la hermana lo puso en alquiler. Un poco apresurado, si me preguntan a mí, porque bueno, hace tres meses que está en coma. Se puede despertar en cualquier momento, pero bueno. ¿Y cómo se entera más rufa lo que ese es el departamento de Red Witterpoon? Porque se le aparece el espíritu ahí. Obviamente, él no sabe que ella es un espíritu. Y ella tampoco sabe que es un espíritu. De todas formas, se toman con mucha tranquilidad el hecho de que haya un extraño en el departamento. Pero al toque empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Ella desaparece de repente... Aparece de repente, no puede agarrar el teléfono y traspasa la mesa. Ahí Rhys Witterburg dice, sí, me parece que soy un fantasma. Sí, le responde Marrufalo, sos alto fantasma. Igual a ninguno le resulta raro, a ¿eh? él no le llama la atención poder ver un fantasma y a ella no le llama la atención ser un fantasma. Otra cosa importante, Rhys no se acuerda de nada de su vida, ni de su nombre, ni de su profesión, de nada. Entonces empiezan a averiguar, averiguar, averiguar y así como quien no quiere la cosa llega a un restaurante donde justo, justo, justo, venga acá justo, ¿eh? Un tipo necesario necesita asistencia médica y ahí Reese se acuerda que es médica Está tan bien pensada la historia sí. Y van para el hospital y ahí se enteran que está en coma Ella intenta poseer su propio cuerpo como hizo con Mar Rúfalo pero no puede Aunque you felt My hand tingled. Sí, lo puede sentir a Mar Rúfalo porque con el tiempo se fueron enamorando ¿Cómo? Enamorando ¿Cómo? Sí, enamorando Qué linda historia, ¿no? Oh, y hermosa Una historia hermosísima Lástima que los doctores y la hermana quieren desconectar a Rhys Porque creen que ya no se va a despertar A pesar de que pasaron tres meses nada más Claramente la hermana no la quiere ni un poco Buah. cuestión que a Reese la van a desconectar Y solo Rufa lo puede salvarla Se van con un amigo al hospital Agarran un par de cosas Trompean un médico Y se roban a Rhys Witherspoon La cagada es que en un momento sin querer le desconectan el respirador Y Rhys muere pero solo Marrufalo puede ayudarla. ¡Suscríbete! ¡No! It's a Christmas miracle. Y a pesar de que fajó un médico, de que se quiso robar material del hospital, de que quiso secuestrar una paciente y de que besó a una chica en coma, lo dejan ir como si nada. You're a fucking suspect. Nosotros lo entendemos porque vimos la película, pero para el resto de los personajes es un psicópata que abusó de una chica en coma. Pero bueno, cosas que pasan en Estados Unidos. Está perfecto, justificado todo, encima. Bueno, Rhys se despierta. La cagada es que no se acuerda de nada de lo que pasó antes, así que no se acuerda de mal Rúfalo. Hasta que va a la terraza de su departamento, donde Mart le construyó todo un jardín y ahí se acuerda. If you Tremenda anécdota para contar a los hijos. ¿Cómo la están pasando? Otra película. va, Ahora sí. Agárrense de su cuñada porque van a ver la historia más enferma del cine moderno tres metros sobre el cielo esta es la historia de H el malote de la escuela que usa campera de cuero anda en moto corre picadas compite con sus amigos para ver quién hace más flexiones de brazos y es muy violento al punto de que se le estapa la olla por cualquier cosa sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. It's too dangerous. Y también en la historia de Babi, una niñata buena, virgen y que hace las cosas bien. Las vidas de Hachi y Babi marchaban lo más normal hasta que un día se conocen y se enamoran a primera vista. Y que a partir de ahí ya no vuelven a hacer lo mismo. Y esta podría haber sido una bonita historia de amor, lástima que empieza como la mierda porque Hachi lo primero que le dice a Babi es fea. ¡Fea! Bueno, no es tan grave comparado con lo que hace después, que ¿eh? lo empuja el amigo de Babi. Pero bueno, no es tan grave comparado con lo que le hace después. La lleva a la fuerza al pato y la tira en la pileta. Bueno, tampoco es tan grave comparado con lo que le hace después. La persigue con sus amigotes y le hace mierda al auto, el auto al amigo eso ya parece ser más grave Pero nada comparado con lo que hace después Que lo faja el amigo ah, ah, Y esto es todo Por ahora Porque esto pasa en los primeros 20 minutos de la película Así que lo que espera. Pero bueno, una historia muy bien escrita A pesar de todas las señales que indican que H es un psicópata Psicópata Babi no puede dejar de pensar en él Porque bueno, mirá esa sonrisa Y mirá ese cuerpazo ¿Qué importa que sea un pedazo de psicópata? Psicópata El sexy y no podría esperar que Katina, la mejor amiga de Babi, le diga Che, Babi, no te che con este que es un violento. Pero ella no está en una situación mejor porque se enamora del mejor amigo de H, que es el pollo. Ellos se conocen en una fiesta cuando él le está robando la plata a ella. Esa es mi paga de la semana. Era... Pues pasaré hambre por tu culpa. Y cuando ella lo descubre, el pollo, lejos de devolver la plata y pedirle disculpas, se queda con la guita y hasta le tuerce el brazo. Y eso es suficiente como para que Katina se enamore. Y esta es la justificación. Katina, no me puedo creer que te vayas a comer con este. Bueno, pero paga él, ¿eh? Así recupera algo de mi dinero. Esas cosas que pasan en la vida. Las señales son clarísimas. Todo indica que H es un loco. Pero aún así, empiezan a salir y hacen un montón de cosas juntos, como remontar barriletes, descansar sobre una bandera inglesa, hacer picnics, correr picadas con minas atadas a la espalda de los que manejan, cagar a piñas otras minas, meterse de ocupas en casas ajenas y hacer mucha, mucha publicidad de San coca Cola. H es un sol. Y este es mi top de detalles románticos que tuvo él con ella. 1. Pintarle un graffiti en un puente que es el que le da el nombre a la película. 2. Entrar a la pieza de Babi sin permiso para pegarle una foto de ellos en el techo. 3. Secuestrarle el perro a la profesora de Babi para extorsionarla y que la apruebe en el examen final. 4. Cagar a piñas un pibe que le robó el anillo a Babi. <risa> 5. Cagar a piñas un pibe que le manchó el vestido a Babi con vino o sea y si siguen pensando que el guionista o el escritor de la novela original es un psicópata, les cuento que tienen razón pero tuvo un límite, cuando están por tener relaciones, Babi le dice que no y H acepta sanamente que no es algo lógico, pero acá la vara está tan baja que no me hubiese sorprendido si H la violaba todo parecía indicar que la bella Babi logró calmar a la bestia H, pero no porque en un momento H se cruza con un chabón y le salta la térmica de ahí arranca con la moto a los pedos con todas las posibilidades de que se peguen un Pali mueran, pero no, sobreviven. H rompe unos tachos de basura y le cuenta a Baby por qué se puso tan lojito. Al flashback. Parece que tiempo atrás se encontró a su madre con un amante. Entonces H hizo lo que cualquier hijo haría en su lugar: romperle la cabeza a piñas al amante. Por eso cuando se cruzó, se puso re loco. Pero ya pasó, está todo bien. Los que están mejor son Katina y el pollo. Ellos están re felices y hasta se van a casar. Entonces, como se van a casar, van a festejar corriendo una buena picada con el pollo manejando y con Katina atada atrás. Acá ocurre lo peor. <risa> Porque el pollo muere Todos se sorprenden No pueden creer lo que pasó Cuando en realidad era esperable Que eso pasa cuando andás en moto los pedos sin casco Usen casco por favor Seguime para más consejos La muerte del pollo rompe completamente La relación de H y Babi Y se separan de una vez y para siempre Babi se pone en novio con un vecino que es tremendo boludo Porque la película te muestra que hay dos tipos de chabones en más O los chabones psicópatas violentos O los pelotudos cagones Nada más En tu vida te toca una cosa o la otra En fin Babi se pone en novio con este pibe Y H se queda re triste Triste y solo Por eso decide irse del país Pero antes de irse se acuerda que conocía a Babi desde que eran chiquitos No entiendo nada No tiene mucho sentido esto Pero bueno Bueno y nuestras historias llegaron al final